Okay. si Zaratrusta bajara hoy de su montaña y entrara a una clase de filosofía secundaria, muy probablemente no pregonaría la muerte de Dios, sino de la filosofía. En tal caso afirmaría, la filosofía ha muerto, los profesores la han matado, pero lastimosamente no ha muerto con ella sus delincuentes. Sus delincuentes. Pero a favor de ese cadáver y de sus homicidas, podríamos... Arguir o agir? Arguir. Arguir. Argumentar. Que también otras disciplinas han muerto con el ácido letal del hastío en un, en una educación. Que, como aquellos predicadores de la muerte a los que hace referencia a nuestro profeta Nishchana, solo ofrecen promesas futuras a cambio del disfrute de una vida presente. Okay. ¿Qué es este? ¿No Zaratustra Ay, Ay, es un personaje de un libro de Nietzsche que él escribió haciendo una parodia de la, del Nuevo Testamento. Jesús, ¿de dónde llegó cuando empezó a predicar? Hoy que hay cristianos tan falsos, no saben nada no, no. a ver a ver, a ver. hola, de verdad, no hay nivel de, de, ni ni de cristianismo, el cristianismo. <ríe> <ríe> ¿De bueno, muchas gracias, yo no lo voy a para el quinto primario ¿qué cosa hay nombre? ¿de dónde? ¿de dónde? antes a ver, venga, aquí a qué edad empezó, en niños, quinto primario de los jóvenes en los jóvenes a niños empezó, en los jóvenes, ¿no? ¿a los niños? 33 o sea que ustedes no le ni quiera a jugar porque los que cantan la ficha de libro dicen la edad de Cristo y no ya se que bueno entonces entonces que no empezó a la gente a predicar sino que él se fue por allá al desierto no sabemos qué hongo consumió y entonces, después de estar un tiempo en el desierto, no esa es la versión ortodoxa que él es en el desierto y allá le presentó el demonio y le, pre y le presentó las tentaciones, te voy a volver rey del mundo y él dijo no, eso no lo quiero. Entonces, cuando venció a Satanás y pasó esa prueba, le pusieron el reto, fue que llegó a Jerusalén, a Galilea y empezó a predicar. ¿ya? Todo lo que hizo Nietzsche es, si Jesús llegó al desierto, mi profeta va a llegar de la montaña. ¿Qué, pre, qué predicaba Jesús? ¿Cuál era el mensaje de Jesús? No, le, una palabra. ¿Cuál era el mensaje? Uy, no, no te vas, que todo no es de cristianismo. Amén. ¿Qué predicaba? ¿Cuál era, en una sola palabra, cuál es el mensaje de Jesús? Amor. Amor. Amor, ¿cierto? No. Jesús amaba a los entonces el amor era la propuesta de Jesús, cómo se refleja eso de un mensaje que si alguien te pone una mejilla, <ríe> te pone, una mezcla, pone la otra y ese tipo Ay, de cosas. De... El cambio, entonces el Zaratustra llega a predicar la guerra o que uno se imponga con el poder. Jesús predicaba la vida después de la muerte, ¿cierto? O sea, no, que se iban a ganar el cielo eh, después de una vida. Saratrustra dijo, eso de la vida después de la muerte no hay, hay la vida aquí y los que predican que después de la vida, de la muerte hay vida, son los predicadores de la muerte. Entonces por eso aquí coloco predicadores de la muerte. Porque... Pero lo que estoy diciendo es que Saratrustra viene y predica lo contrario. Pero lo eh, que pues cuento eso es para explicar a Saratrustra. Saratrustra,